Sara es una estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria Mariacano. Se encuentra con la expectativa de conocer qué va a aprender en la asignatura de Epidemiología. Para ello, ha hecho una búsqueda exhaustiva y reconoció que, con los contenidos de las unidades, la asignatura le llevará a conocer diversos aspectos relacionados con la epidemiología y aquí ella cuenta sus hallazgos. Pero qué interesante... Según mi consulta y búsqueda exhaustiva, he encontrado que en los últimos años la epidemiología se ha convertido en una disciplina cada vez más importante, dado que el interés del hombre por la salud ha existido, posiblemente desde la aparición de una especie humana sobre la tierra, y tiene sentido, ya que por último, la supervivencia es una preocupación innata. Pero comprender por qué la salud se mantiene o desaparece es un proceso más complejo, que solo la especie humana puede desarrollar gracias a su racionalidad y capacidad intelectual. De eso se trata la epidemiología, de trascender de la acción terapéutica a la aplicación de la prevención en el campo de la salud. También he aprendido que la epidemiología es la ciencia básica de la prevención de enfermedades, y que desempeña un papel destacado en el desarrollo y evaluación de políticas públicas relacionadas con la salud y las cuestiones sociales y jurídicas. Junto con la investigación, la epidemiología se utiliza en la actualidad para identificar los factores de riesgo de las enfermedades, ya que busca conocer cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones y los factores que determinan o influencian en esta distribución.